Desde el punto de vista de los empresarios de la isla de La Palma, la implantación del TMT, telescopia a 30 metros, es eh, muy positiva para la isla. Eh, desde ahí, desde su implantación, se, desde su instalación, ya habrá actividad para muchos sectores de la, de la economía de la isla. Eso ya es importante, generará empleo, generará posibles actividades posteriores eh, relacionadas con la propia industria, óptica o de, o de varias especialidades. Y, por supuesto, también, también eh, habrá, abrirá caminos para que muchos jóvenes puedan eh, ganar afición hacia la astrofísica, estudiar sus carreras y desarrollarse profesionalmente. Así que, eh, por todos esos conceptos, eh, los empresarios decimos TMT sí o sí.